El programa RAU es un curso para aprender inglés online al que podemos acceder inmediatamente después del pago. Sus clases de inglés están alojadas en la plataforma Hotmart, empresa líder en educación a distancia en toda América Latina. El programa del RAU es un curso completamente diferente a todos los demás cursos, escuelas o programas que existen actualmente en el mercado. El programa RAU es uno de los cursos más completos y populares para aprender inglés en Internet actualmente.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 Diccionarios o libros de gramática, incluso ahorrarás en gasolina y aparcamiento. Ya hay miles de estudiantes satisfechos en todo el mundo. Este será el último curso de inglés que tendrá que comprar. El acceso al curso es de por vida, incluyendo las actualizaciones, las nuevas lecciones que se suben y las lecciones en directo que puedes ver en diferido si no puedes verlas en el momento de la emisión. Garantiza tu plaza ahora mismo entrando en la página web oficial. Enlace en la descripción del vídeo y arreglado en el primer comentario.